Estoy acostumbrado a quedarme solo a Andarme por mi lado A ganarme las cosas que he necesitado Porque lo que es mío, loco, nadie me lo ha regalado Y no le pierdo aunque no haya ganado Al menos sé que nunca seré parte del ganado Que es justo lo que tengo Porque es mucho lo que he dado Que por mi libertad voy a vivir como un esclavo Les voy dejando señor para los que resisten voy puro para adelante cual maratonista nadie lo hace como yo ah, ah, sobre las pistas no ofrezco lo que quieres tengo lo que necesitas lo que les hace falta lo que a tu novia le excita buscan el paraíso parece que lo evitan todos cargan con un cuerpo pero cuantos lo habitan Tranquilo.